Ahora sí, Dermatic por mayor y menor, hace que tu cliente esté súper feliz y muy buen negocio. Compra pack de 12, 24 por mayor y ofrecelos en tu farmacia, perfumería, showroom, boutique, donde quieras. En cualquier país del mundo, te dejo en mi caja de box todos los detalles. Dermatic es un buen negocio.